¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un mazo realmente macizo de Patriot Muchachos, la estrategia de este mazo de Patriot es un poco diferente a la estrategia del mazo de Patriot Que les mostré también en otro video de Yevo Ultron. Este mazo de aquí generalmente lo que va a tratar de hacer es que turno tras turno Trates de lanzar la mayor cantidad de cartas para que puedan ocupar la mayor cantidad de ubicaciones Por esa razón aquí vas a tener bastantes cartitas de coste bajo que también se pueden duplicar Como en el caso de Mister Siniestro o el mismo caso también de Misterio y también de la ardilla. La debilidad que podría tener este masito acá sería contra Sandman, debido a que si lo rampean a Sandman y lo sacan en turno 4, medio que las cosas se te van a comenzar a poner complicadas porque en turno 5 turno 6 generalmente vas a necesitar lanzar varias cartitas para poder digamos explotar la habilidad de Petro si es que ya habías lanzado previamente en turno 3 y otra debilidad que va a tener este masito también va a ser contra los mazos de Galactus ya que no tiene cómo conteriarlo, a Galactus en la versión de anterior justamente que hemos mostrado de Petro teníamos a Debris que Debris podría poner roquitas, pero aquí la verdad no es muy útil poner a Debris porque acá tú estás llenando con muchas cartas que se van duplicando como ya les había mencionado y poner roquitas de más sería pues prácticamente ya bloquearte tus propias ubicaciones por esa razón va Bishop en lugar incluso de Debris aquí, pero ¿qué sucede? Si es que el jugador activa Galactus en una ubicación y ya solamente quede su ubicación, tú tal vez podrías ganar la partida con algunas cartas como Iron Man de repente o como Valkyria también al final del turno y con eso de repente podrías darle batalla. Dentro de los reemplazos que he estado pensando para este masito podría haber sido Brute en lugar de Bishop pero es que la verdad brutalmente llena demasiado la ubicación, recuerda que tenemos acá Ardilla, tenemos Misterio, tenemos Mister Siniestro y son cartas muy invasivas en ubicaciones, entonces no te puedes dar el lujo de llenar tanto una ubicación porque si no simplemente la ubicación que hayas puesto lo Brute la vas a llenar fácilmente con un Misterio, con una Ardilla por ejemplo y tal vez para ti eso no sea muy cómodo, por eso es que la presencia de Bishop está bastante justificada en este masito pero ya más adelante les voy a hablar sobre las sinergias que tiene Bishop. Con respecto a Valkyria de repente puede ser que tenga un reemplazo con Onslaught. Onslaught como ustedes saben puede activar nuevamente los efectos de continuos y acá tenemos bastantes cartitas con efectos de continuos que ustedes pueden activar con Onslaught. Sea pues Iron Man Blue Marvel, Patriot, Mystic ¿verdad? Ahí hay bastantes cartitas donde de repente de final lo lanzan a Onslaught y con eso activan nuevamente, triggerean y pues pueden lograr un gran efecto ya que ustedes generalmente en los primeros turnos estaban pues ocupando las ubicaciones con todas las cartas posibles. Pero bien Vamos a comenzar explicando carta por carta este masito, comenzamos por Wasp que es una carta que te va a dar mucha versatilidad en este mazo para jugar generalmente en turno final o de repente en algún turno donde tal vez el oponente te lance una tormenta tal vez si tú puedes jugarle una carta acompañado con Wasp porque sabes que Wasp se puede llegar a bostear también con Patriot Mystic ¿verdad? y con Blue Marvel. Es una carta además que no le va a tener miedo a Killmonger ya que su coste es cero y por tanto pues libremente se va a poder bostear sin ningún problema. Luego nos vamos con Dahud también que es una carta bastante buena que te va a dar un demonio que ese es más que todo por lo que vale Dahud acá. Te da el demonio y con ese demonio tienes un 1-6 que también se va a poder bostear con Patron, Mystic y demás. Y ahora vamos con una de las cartas más importantes de este mazo y que le va a dar mucho sentido también a este mazo en sí le va a dar más power que sería Bass. Acá como ustedes ven solamente hay dos cartas me parece que tienen tres de poder, Blue Marvel y Valkyria las demás cartas tienen 1 de poder, menos 2 de poder, ¿no? 2 eh, de poder 0 de poder, entonces acá Bass está increíble, incluso que si le da al Iron Man 3 eh, de poder también sería pues una cosa interesante porque Iron Man puede ayudarte pues de por sí lo pones en una ubicación y ya va con 6 de poder más lo que hay ahí todavía lo va a duplicar y por la misma estructura de este mazo donde solamente ves dos cartas nada más con poder 3 lo bueno de esto es que vas a tener aquí a Bass, donde probablemente en la mano inicial vas a tener bastantes cartitas de, de menos de 3 de poder que vas a poder poder Bostearlas sin problema o vas a poder setearlas A poder 3 y dentro de estos seteos A poder 3 que puede hacer vas los más valiosos Van a ser a Mister Siniestro porque También la copia va a salir con 3 de poder El seteo también a Misterio a 3 de poder Porque así los 3 Misterios salen con 3 de poder Y eso es una barbaridad que además que las ilusiones Se van a poder bostear con Pedro Domestic Mystic Y demás y también el otro bosteo Bueno vendría a ser a Wasp por ejemplo 3 de poder ahí que te ayuda un poquito más eh, Al ponerla al final del juego o también A Dahut que de menos 2 pasa a 3 de poder También que es una cosa muy brutal muy buena buena la verdad y también el mismo Iron Man verdad y el Bishop también incluso o sea tienes varios volteos ahí geniales o varios seteos a 3 de poder que pueda hacer a, a base acá que sea muy muy valioso en este mazo y ahora muchachos nos vamos con la ardilla Que esta cartita es muy nostálgica Muchos de ustedes la conocen Todos los que han comenzado en el juego Han jugado alguna vez con la ardilla Y ahora nuevamente con este masito la trae de vuelta Y qué pasa que la ardillita acá también Va a ayudar a llenar más rápido las ubicaciones Poniendo ardillitas a su lado Y esas ardillitas se van a poder bostear También con Petrol porque no tienen habilidad Entonces si tú digamos que pones ardillitas También en lugares o en ubicaciones Donde no se pueden jugar cartas Como Santo Santorum, Castillo Plander por ejemplo O de repente por ahí lo puedes poner en Bormi tal vez no donde pues evitas que se pueda destruir o en el dominio de la muerte también puede llegar a bostearse esa ardillita, hasta cuánto puede llegar, o sea, si puedes poner Patriot Mystic y Blue marvel por ejemplo, esa, esa ardillita puede ser un 1-6 y sería suficiente tal vez incluso para ganarle a alguien que te juegue un Doctor Doom, y ahora nos vamos con Mister Siniestro una carta bastante bonita y nostálgica también, que gracias a su habilidad es el clon el que se va a llegar, digamos a bostear con Patriot Mystic y demás, esta cartita, si tú le subes el poder, digamos que en el caso con Buzz lo seteas a 3, la copia o el clon también va a salir con 3 de poder y si digamos por ahí sale, no me acuerdo que hay una ubicación que se llama Wakanda y algo que también le da más 2 de poder, pues ahí para Mister Siniestro está brutal para que puedas eh, también sacar una, la copia o el Claw, en este caso también saldría con el poder elevado. Luego nos vamos con Misterio una de las cartas más fuertes que puede tener este mazo de acá, seguramente ya mucha gente tiene Misterio y Misterio es una carta muy pero muy importante aquí, sobre todo si la puedes llegar a bostear con Bass harías una cosa increíble si se te hace el poder de Misterio a 3 acá todos los Misterios salen con 3 de poder y más los bosteos que puede dar para Patriot, Mystic, Blue Marvel, pues esas ilusiones pueden llegar a tener mucho poder, no pueden llegar a tener un 8 de poder, incluso por ahí como, como máximo me parece en el tema de ese bosteo y puedes ganar tranquilamente la partida gracias a eso pero es que lo bueno es que Misterio te ayuda a poner bastantes, eh, bastante presencia en las ubicaciones y también Misterio acá va a trabajar muy bien con Bishop porque recuerdas que cuando tú lanzas, después de haber lanzado Bishop, tú lanzas un Misterio cuenta como 3 cartas para Bishop y se va a, set, y se va a bostear también más 3 de poder adicional el Bishop. Y la parte media negativa o la pequeña debilidad que puede llegar a tener Misterio es que en algunas ubicaciones la ilusión no va a poder jugar para ponerlo ejemplo básico en el Santo Santorum. Tú juegas un Misterio en una ubicación donde puedes jugarlo. Y la ilusión no va a salir en el Santo Santorum. Lo mismo pasa también con Tormenta. Cuando tiene la inundación también. no Hace la inundación y también no puedes poner una, eh, una ilusión ahí. También después de que ya se inundó la ubicación. Esos serían como que los puntos medio flacos que puede llegar a tener Misterio. Pero eso es algo que debes identificar. Y si ves que sale una Tormenta por ejemplo. Jugar rápido a Misterio para que puedas aprovechar y poner una ilusión ahí también. Y acá nos vamos con Mística muchachos. Que es una carta muy nuclear. Y muy importante en este mazo de aquí y la sinergia que va a tener Mística importante va a ser con Patriot y luego puede ser con Iron Man o Blue Marvel también, puedes escoger por ahí dependiendo la situación en la que te encuentres en esa batalla pero Mística que es una carta muy importante inclusive como tiene 0 de poder Vas le puede dar 3 de poder, ahí la puedes setear y con eso pues Mística puede llegar a tener una muy buena presencia también en el campo de batalla, y ahora nos vamos aquí con Bishop que su presencia está justificada generalmente porque vas a poner muchas cartitas generalmente en turno 4, turno 5 o hasta incluso turno 6 puede llegar a jugar muchas cartas y Bishop puede llegar a setearse bastante puede llegar a tener hasta más 5 más 6 de poder incluso o sea nada mal la verdad para una carta digamos que cuesta 3 de energía es una buena carta una carta muy importante en este mazo y me parece que todo el mundo tiene sin problemas a Bishop y lo va a poder jugar aquí luego vendríamos con el protagonista de este mazo que sin esta carta pues el mazo no tendría sentido que estamos hablando justo de de acá y de acá lo que va a hacer es sinergiar con muchas cartas que no tengan habilidad en este caso las ardillas el clon de Mr. Siniestro Las ilusiones de Misterio El diablillo de Dahut, El mismo Wasp también va a ser eh, Va a ser justamente acá la sinergia con Patriot Y me parece que todas esas cartas son las que van a poder Sinergiar de manera perfecta recibiendo más 2 de poder Luego nos vamos con Iron Man Que esta es una carta que si bien es cierto No es que siempre la vas a utilizar o siempre la vas a necesitar Pero han llegado momentos Incluso ustedes van a ver acá en los gameplays Donde Iron Man lanzándola ha sido clave Para poder ganar alguna partida Y como les decía debido a que Iron Man tiene 0 de poder si es que vas los 7 a 3 de poder ya de por sí tienes un 5 o 6 prácticamente en una ubicación y más lo que puedas poner en esa ubicación ya tienes duplicado de eso y vas a poder ganar tranquilamente ahí si es que decides jugar iron man y ahora nos vamos con blue marvel que esta es una carta que justifica bastante bien su presencia ya que debido a la habilidad que tiene le va a poder dar mucho bosteo o más uno de poder en este caso a todas las cartitas que estén lanzadas en las ubicaciones y como generalmente estamos viendo que la ardilla mister siniestro misterio por ejemplo son cartas que suelen clonarse o duplicar bastante en realidad pues blue marvel ahí va a tratar de eh, potenciar toda su habilidad y ahora muchachos, nos vamos con la última cartita de este mazo que vendría a ser Valkyria. Valkyria acá va a combinar y va a sinergiar muy bien con las cartas que generalmente no tienen 3 de poder. En este caso puede ser que hayas lanzado un Dahut, por ejemplo en menos 2, ¿no? Con menos 2 de poder, Was de repente por ahí o una ardillita, ¿no? Y lo que va a hacer Valkyria es ayudar que esas cartitas tengan 3 de poder y así pues de repente más bosteos de Blue Marvel o bosteos del mismo Patriot, con esa diferencia puedes llegar a ganar en esa ubicación del oponente. En este caso muchas veces hay ubicaciones donde el oponente te lanza sus cartas más altas también verdad y ahí también de repente puedes jugar Valkyrie acompañada con wasp o acompañada con un dahud mismo de repente si no lo llegaste a jugar o un bass de repente por ahí y con eso ayudas a setear 3 de poder claro está que primero tienes que jugar el orden de juego es jugar primero la carta como Dahut y luego juegas Valkyrie en esa misma ubicación para que lo puedas setear a 3 de poder al mismo dahud también y más como les decía los bosteos que tengas complementarios con petro, blue marvel y tal vas a Poder ganar por diferencia de poder en esa ubicación Es muy interesante, Valkyria tiene mucho juego Pero recuerda que también tiene una gran debilidad Valkyria y es que no va a poder setear a 3 de poder a cartas que tengan efectos continuos como por ejemplo Dino, Darkhawk o la misma Mystic por ejemplo también que le ha, este, ha, ha robado este, o ha copiado el efecto continuo de alguna de esas cartas de ahí, la verdad es muy complicado, o un Null por ejemplo también no lo vas a poder este, regresar a 3 de poder, no lo vas a setear a 3 poder más bien le vas a hacer un favor porque su poder base de Null como era 0 por ejemplo lo vas a setear a 3 y le vas a dar más 3 de poder adicional al efecto continuo que ya tiene y así pues va en ese aspecto no va a servir de mucho Por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado donde juegan Valkiria, si por ejemplo te jugaron Dino en una ubicación donde tenías esas cartitas Bajitas, de repente sabes que Valkyria Ahí no te va a ayudar, no va a ser útil y va a ser Mejor jugarla en otro lugar tal vez O decidir por cambiar la estrategia de juego Y jugar otras cartas en su lugar en ese turno Pero bien muchachos, hemos terminado Con la teoría y ahora sí nos vamos directamente A los gameplays Ok, esto acá, vas acá pues no Vas una vez que se muera ahí, que deje espacio y ya está Queda todo genial, Iron Man todo Value total No, no gasto, pero un login mensual estaría bien Sí, sí, sí, sí Debería debería haber algo de eso Pero esperemos a que terminen hasta el otro mes Tienen para hacer el modo PC Y el, el, la, el modo conquista Y de ahí para adelante solamente ya que hagan cosas así más Que muevan más a la gente eh, No lo sé si anula punto de poder de cartas negativas Buena pregunta No, no, no he probado en esa interacción al Shao King Uy, acá Misterio está está genial Pero ya, ya, lo, ya lo maté al Bast Jugaría todo, ¿verdad? Eh, pues sí, podría jugar esto solito, en verdad, está bueno Ok Qué genial el... La, la, este Misterio Bonito el efecto de la carta eh, Me gustaría tener el tan de Misterio, viejo O oh, Gus, Pues normal, no pasa nada Igual el Dahud acá va, va a ser cosa buena. Ah, tenía Blue Marvel acá. No me acordaba. Acá tenemos para ponerla a ella. Tenemos a poner. O sea, podemos ponerla, podemos ponerla al final después, ¿no? Por acá si queremos. Goose. No sé si va a jugar Sandman o algo así, no creo. Dahud ahí. Eh. Comprar a Thanos así como está vale la pena Es el único Big Bad que me falta pero no veo muy fuerte Sus mazos El Thanos Junk y el Thanos Continuo son muy buenos eh Muy buenos masitos Ya, eso está genial acá Puedo sorprenderlo con un Iron Man después por ahí Buena música, viejo. It feels good. A ver, si yo puedo tirar esto acá, él va a tirar un demonio al medio también, ¿no? A la Aguas también la voy a poder lanzar. Voy a tirar Iron Man y Aguas seguramente, si sale Ardilla, doblado con Ardilla, viejo. ¡Ah, caramba! Eso está complicado, ¿eh? ¡Ay! Dame ardilla a mí también, por favor, porque ese demonio que va a lanzar ahí... ¡Bien! A ver, espérate. ¿Dónde entra mejor este man? Está sobrado, ¿no? Supuestamente está sobrado para ganar, creo esto. A ver, dale. Vamos a ver. Lo tengo opinión de mil tokens de poder. Sí, cómprate, cómprate Thanos. Eh, Tiene. Tiene más, versatil, más versatilidad que Galactus, el Thanos en realidad, tiene muchos mazos por armar, tiene mucha, o sea, no necesitas un par de cartas. Uy, Rocket, ya, no le sirvió. Ya. Yo soy Iron Man. ¡Ala! <ríe> le gané en todo. ¡Wow! ¡Perro! Está el Doctor Octopus eh, Son muchas cartas que no todo el mundo las tiene Oh, tengo que, tengo que jugar acá nomás No me queda otra que jugar ahorita Está bonito tirar a Dan Warlock acá No, no Se fue, ah, Black Cat se va Muy bien No me había visto a Black Cat bro. Bueno, hasta las rocas acá se ayudan eh. Reconectando el juego Oh, no ¿Qué pasó, viejo? Conectame, ¿no, perro. Ya. Buena canción. Buena song, baby. Me da ganas de lanzar cable acá, viejo. ¿Le puedo robar algo? Ah, pero le puedo robar también una... Una carta que está por robar, ¿no? Vamos a arriesgarnos con cable, viejo. Y gachado ahorita. Jugá y gachat del día, viejo. Ay. Le, le, al menos le saqué una carta de combo. Uy, para Pate. No, doble Mystic. A ver, entiendo lo que quiere decir, pero yo juego Galactus sin Null perfectamente. Otra cosa es que sea mejor o peor, mazo sin esa carta. Claro, claro, claro. Correcto. Uy, mira qué bonito, viejo. ¿Puedo jugar Patreon con doble Mystic, viejo? ¿Dónde se ha visto eso en la vida, eh? ¿Dónde se ha visto eso en la vida, viejo? Ya, acá ya ni jugar Jut acá ya no... Me estorba Hood acá. Uy, pero tanto, tanta vaina para bostear ahorita. A ver qué hacer. Él también debe tener seguramente Patreon de acá. Pero yo tengo doble Mystic, ¿eh? Gus ahí, ya. Jeff. Me, me gustaría que me salga una cartita. No tengo ninguna carta. bueno. Blue Marvel, no, no, pero igual ya nada. Ah, está increíble la cantidad de sinergia Que hay acá, pero De final nomás, ¿no? La ardilla acá no La ardilla acá me estorba Acá no puedo hacer nada Nada, tampoco A ver, señor Dime, por favor Ah, no, no puedes tirar encandres acá, ¿verdad? Viejo, él debe tener solamente Patriot o Blue Marvel Y no creo que con eso me gane, ¿eh? Esto acá nomás Debería ganar sin problemas Acá puedo llegar a 16, acá lo empato A ver, está bonito eso A ver qué vas a lanzar, man, Blue Marvel Probablemente sí tengas Blue Marvel acá Ya, con Blue Marvel no me vas a ganar ¿Ves? ¡Toma, perro! ¡Toma! Qué lindo viejo eh. <ríe> Triple Doble mystic Let's go Pues eso está genial Igual tirarle vas acá Por ahorita Creo que está bien Es más Vamos a poder tapar eh, De una vez todo Aquí vamos a poder poner El siniestro igual y ya está Uy miércoles Yo incluso te diría Que de repente Da Hood, El demon Verga Claro, yo trataría de poner un demonio viejo acá con el siniestro para que, para que compense. ¿Sabes qué sería lo peor que la balsa te dé un gigante acá? Es lo más triste que puede pasar de todo. Lo más triste de la vida es que te dé un gigante acá. Él también es... Ok, tengo que poner cosa duras entonces acá. Oh, genial. Pero no va a jugar nada a este pendejo. Ok, hagamos esto. Y veamos qué carta va a salir viejo, porque es que se está arriesgado jugar acá, eh. mal de repente no sea buena idea, después de todo jugar. De repente no es buena idea jugar acá y que llene la balsa, nomás él. Acá al menos no me favorece, creo, llenar la balsa. Petro una vez. Tiene, tiene buena cosa ahí con Petro. Ser en vez de Blue Marvel, tal vez. se con Aeroma También, también, también. También, no está mal. No está mal. Por acá. Es que la verdad no sé si quiero tirar. Tiraría Blue Marvel a la izquierda en todo caso, si es que me deja. Ya, ok, ya ganó ahí. Debre. Qué bueno que haga eso. Perfecto. El tema es que él tiene un lugar y yo tengo otro nada más. Uy, Iron Man. Acá es lo que necesitaba, creo. Con Iron Man puedo ganar por diferencia de poder tranquilamente. Y después jugar todo para que solamente Bishop se mame. Y tenemos, ganamos por diferencia de poder Supuestamente, ¿no? Ahora, oh, el tiene una carta de coste cero también Que no sé cuál es Pero sí, esto me conviene mucho más jugarlo ahorita Hay, hay mucha diferencia de poder acá Voy a tirar esta hueá una vez, ¿ah? Meterle presión acá ¿Cómo estás, boe? Muy buena noche, ¿qué dice viejo? El otro día me jugaron un mazo con común Garisol de Saturno un coste de Sí, sí lo he visto, sí lo he visto Muy buen masito. muy buenas sinergias ya. Tiramos una vez el Iron Man ahí. Perfecto. O sea que si tan solo pudiese jugarlo. Pero bueno, vamos a hacer toda la jugada. Casi todo lo que, todo lo que se pueda jugar. Ya está. Todo solamente para que pueda este... Ve, De todas maneras, no vaya a ser de que el man tenga algo acá para cubrir la ubicación. Y por si acaso hacemos esto, ¿verdad? Pues no está de más esto. Copiamos el, la habilidad de Iron Man ahí. A ver, me la juego con todo, ¿eh? Se viene, ay, se viene el Super Scroll, pero puede poner uno solo nada más. Pero sí, sería suficiente, ¿eh? Si tiene Scroll. Si tiene Scroll, merece sus 8 cubos. Porque no llevan mucho el Scroll acá, pero si lo tiene, se merece sus 8 cubos, sí o sí. Andresito, ¿qué dices? Muy buenas noches, bien, muchas gracias, ¿qué tal? A ver, si ya lo, si ya, si lo tuviese Scroll, ya lo hubiese lanzado ya. Si lo tuviese Screw ya lo hubiese lanzado ya. O la puede estar haciendo. Puede estar haciendo ahí el drag ¿no? O sea, todo dramático ahí, ¿no? Ok. Ya. Muy bien. Por si acasito. ¿Qué carta ha puesto? Ha una carta de coste cero de todas maneras. De todas formas con Bishop ahí estamos tratando de darle con todo viejo. WhatsApp ahí. Ya. No, me va a ganar, ¿no? Espérate, 20 puntos, 20 puntos, uy 19, 19 versus 20, toma perro. Victoria. Oh, we, uy, uy we war acá, ¿qué hacemos, chiquilla? Ahora. Pues esto es más valioso. Mira, este. Pendejo. Bueno, ya quieres hacer eso, vamos, vamos, vamos así. Y la tiendita la vi, sí, sí la vi, sí la vi, sí la vi Sí, ya vi todo lo que está ofreciendo la tiendita el día de hoy A ver Reality Ya, pero yo ya robé tu Spectrum Esa es la parte buena al menos Ya te robé Spectrum ya Genial Y lo, gen y lo bueno es que incluso yo tengo Continuos acá Que pueden llegar a ir bien con Blue Marvel Full uh, Continuos el man viejo bueno, pongamos esto por acá. Y luego ya pues que salga todo con Patriot ahí. ¿En mi tienda por qué sale que Jeff? ¿De repente será un bug tal vez? ¿Ve a ser un bug viejo? Tú tranquilo, yo nervioso. Ah, esto de acá me gusta. O oh, en su defecto puedo hacer Bishop primero acá. Y después ya lanzo Patriot. Más algo de coste uno que pueda salir de repente. Lo mandó para el otro lado. Bien. El coaching se encuentra en los puntos de canal si gustas. Y también puedes poner comando revisión. Depende. Si quieres hacerlo por punto de canal o quieres hacerlo por, por dinero pagando así pay to win. También hay forma. Comando revisión y ahí te sale. Espérate. Ya, acá caballero es Patriot. Patriot acá. Claro, tengo una ardilla ahí. Puedo poner a Valkyria en ese lado. Aunque no sé si él piensa pelear ese lado de ahí. Si pongo acá. Pero es que de todas maneras, este la torre Stark es muy buena acá para dejarlo pasar. Tengo Blue Marvel también ahí. Ok, Cosmo va a poner ahí, claro. Está, está pensando también en una Valkyria, ¿verdad? De repente la usa también, por eso lo sabe. Pum, oh, madre. Eh, lo otro sería tirar esto por acá tal vez Y de ahí tirar este Spectrum al, al otro lado Spectrum al medio incluso puedo tirar Todo pensando si había una jugada más óptima Pero creo que está bien Vamos a hacer eso así Mystic ahí con el perro Ay, ¡A su madre! ¿Cómo se esfuerza, eh? ¡No! No voy a poder hacer Spectrum ahora Pero Puedo hacer Iron Man Ok Esto salió Como caído del cielo, eh Esto salió como caído del cielo ahorita Va a jugar algo grande Nada más a la izquierda A ver, espérate, llevo 3 Acá supuestamente se gana al medio incluso ¿eh? Tiene que jugar algo al medio Y tiene que jugar algo a la izquierda A ver, sin miedo al éxito ¿Dicen snap o no snap acá? ¿Creen que se puede o no se puede ganar aquí? Quedamos con 6 de poder Él tiene mazo continuo también Pero acá no tiene Spectrum Tiene una carta mía seguramente Pero qué carta, no tiene Iron Man tampoco Me ha robado todas las cartas buenas prácticamente Yo le he robado Spectrum más que todo ¿Qué dicen? Sin miedo al éxito Ah, revisión sin tilde, Vegeto, revisión sin tilde. A ver, por ustedes, ¿sí? Que los pinches chingadazos. Ya, se fue, viejo. Se fue, no quiso seguir. Le corrió al snap, eh. Ojo que yo le tiré el snap. Este, abrir tres cofres más, nada, eso ya, eso ya da a entender que la regla de una carta con, en seis cofres están, están las cartas de S4 y S5. Dice. ¿Qué? Eso ya da a entender que la regla de una carta en seis cofres entran en las cartas de S4. Y... Ah, sí, sí, seguramente que sí, a ver, seguramente que sí. Ok, me puso Gus acá, no importa. Vamos por acá, sí. Es más, puedo poner todo esto acá para que salga Valkyrie en este lado si queremos. Con Wasp. ¿Veis que tiene Killmonger? Ya, necesito otra cartita, viejo. Bishop, ya. Esto, el problema es que... Claro, podría poner a Wasp acá. Para que se mame en todo caso. Ah, verdad, Valkyria no por gusto, tienes razón. Shit. Lo puso bien el bus. Pero lo que voy a poder hacer es mover toda la derecha de repente y poder lanzar Valkyria ahí. Puede ser que sí. Ok, voy a... Puede servir todavía esto. La vaina es el Killmonger acá, que es lo que no me gusta. Tengo que jugar alrededor de Killmonger pero probablemente lo tenga. Que él me vaya ganando la prio nomás, no hay problema. Sí... No solamente es un surfer. A ver, espérate. Acá me conviene jugar más cartas... Más cartas que, que... jugar este... Necesito perder prio acá, viejo. Para poder ganar la partida, creo. Podría jugar solamente Blue Marvel en todo caso. Es que no, no puedo tener prio acá. Que en realidad... Él puede estar ganando. Ojalá que no gane. Ojalá que él... Dime por favor, bien, ya. Ya, ok, genial. Bien. Eso quiere decir que puedo jugar a los diablitos sin problema. Y él va a estar presionado a jugar acá sí o sí su... Él tiene para jugar allá el... Uf. No, no va a poder poner esto acá. Claro, si sí le pondría un montón de power ahí. Está medio raro esto, pero es que necesito hacerlo de acá, creo. Igual tengo que jugar una carta más. Ay, no puedo jugar esta carta porque acá va a salir el siniestro, ¿no? 6, 8. Es que es demasiado poder. A ver, 6... A ver, vamos ya. Vamos, vamos, viejo. Ok, Maximus. ¡Ah! Va uno. Te creo que no vamos a ganar, ¿eh? ¡Ay! Vamos, por favor, carréalo, perro. Jejeje. <ríe> Ay, qué bonito, viejo Esas jugadas que salen con el Patriot, ¡vamos! A ver, esto por acá mm. Squirrel lorita, Sí, Squirrel es lo mejor Que puedo jugar eh, Me gusta Lanzarlo de repente acá para tener Un, un cabezón Ahí, ¿no? Ya Me bostea la cuenta es. Habla, ¿cuánto hay? Money Talks Ya, acá no puedo jugar Sentinel Ahorita no me conviene ya. ¿En serio? ¿Está que se le hace complicado? A mí me pareció más fácil llegar a infinito esta vez eh. Ahora que ya no está Shuri Más fácil todavía parece Ya, vamos a tirar por acá esto Es que, ¿qué podemos hacer? Acá, incluso creo que está mejor acá. Pues esto, la izquierda jamás la vamos a ganar. Perfecto. Eh, podemos ponerlo así. A ver, tengo para poner a Iron Man viejo al medio. Es que está bueno esto. Eh, me parece que anda mejor ponerlo acá, ¿verdad? Porque es que no gano nada poniendo Blue Marvel acá. Oh, snap. Tenemos todo el Cosmo ahorita, viejo. <risas> Tiempo desesperado requiere vida, Pero es porque lo bueno es que ya lo tienes. Te acaba de salir, así que interesante. Vamos... Hmm. No le va a ganar igual. Qué raro, ni siquiera le ganaba. ¿Qué cosa va a ser, viejo? Va a jugar a al... Lis. Ah, ya. Yeah. Ok, va a jugar una carta chiquita y va a jugar algo grande ahí, ¿no? El Galact... El... Está en turno 5 todavía. Le juego Blue Marvel nada más acá. Ojalá que me salga Bass o oh, qué cosa me puede salir acá. Nodajut no sirve acá. Este es lo único bueno que puedo jugar ahorita. Dentro de todo. Jugar Was acá sería para el final, ¿no? Vamos. Shuri tiene Nerf. Sí, viejo. Tiene Nerf, Yuri. Ya, ah, hace rato ya nerfeaba la Yuri, viejo. Ya estamos. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué vas a hacer acá? Tú no, acá no me puedes bloquear la ubicación. O sea, o sea, bueno, puede ponerle ahí un Hobgoblin, me puede molestar un poco. Pero no necesariamente va a ganar. Igual sigue habiendo el bosteo. A ver, ¿qué vas a poner acá, viejo? Por favor, no me jodas. Ok. Uy, él no sabe lo que va a pasar acá. Él no sabe lo que va a pasar acá. ¡Ay, ¡Ah, Snap! A ver, ¿quién se acuerda del nerfeo de Yuri? ¿Cuál es el nerfeo de Yuri? A ver, estamos en clases ahorita, ¿eh? Sigue en la tierra, pero ya no se ve. Lo que sucede es que ahora es más incómodo jugar a Red School con Yuri. Prefieren jugar este. Vision o Capitana Marvel, que son cartas que se pueden mover, ¿no? Espérate, ojo que todavía puede. ¡No, perro! ¡Justo! ¡Justo este perro, viejo! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ganamos o no ganamos? No puedo ver nada, viejo, eh. Aquí está esta vaina, como ciegan estos pajeros, viejo. ¡Ya está! ¡Toma! A ver, acá pondría Mr. Siniestro primero y luego pondría Bishop al medio y pondría Misterio, ¿no? Para que Bishop se mame más en todo caso. Vamos a hacer así. Ojalá que no cambies nada más, pajero No lo hagas Ok ¡Bien! Bien, cambiaste a otra ubicación Cometiste un error seguramente ahí, ¿eh? Eso a mí me beneficia un montón Titán, cuidado Vamos por acá Bueno, igual se puede inflar un poquito el bicho Y de repente Shang-Chi se... Se vuelve loco ahí, ¿no? Tengo que tener cuidado con el Shang-Chi ahí, de todas maneras. Pues está bien acá, uh, ta, ta, ta, perfecto. A ver. O sea, prefiero eso, ta ta tal. A ver, toma, perro, mírame, el goblin ahí, el perro este. Perro asqueroso, man. Ya, Valquita la puedo poner a la derecha igual, y esto también acá sí. Si me estoy llenando demasiado la mano, ¿no? Ya no importábamos nomás. ¿no? Podría haberlo usado en el siguiente turno, pero bueno. Vamos a poner a Bishop ahí una vez. ¡Ay! ¡Oh! Ya. Yeah. Nada me sirve Mística acá. A ver, tengo que perder la prio, supongo, ¿no? Y acá lo bueno es que igual puedo lanzar tres cartas, así que pierdo la prio nomás. No, viejo. Ay, míralo, ve, ropa. A ver, espérate. Acá me parece que mejoró la cosa. Claro, esto podría llegar a 2 de poder, no podría llegar a más. 2 de poder nomás llega. O sea, acá podría ser Patriot más esto de repente. Para tratar de meter máximo poder. El tema es que puede tener shang -Chi. A ver. Estos dos misterios. Este misterio solamente se queda en 3 y el otro se va a bofear a 5, ¿verdad? Más las dos cartas que voy a poner. Más las dos cartas que estoy jugando. Voy a dar 4 de poder ahí en total. Si hago Mystic es mejor. Porque acá este va a 9. 9 y eso se va a 8. O sea, eso es un gran poder a la izquierda. Claro, y no estoy tan, no estoy tan cerca de... No estoy tan lejos de, de perder ahí. Bueno, acá me la puedo jugar en ese aspecto, creo. Vamos. Salió bien, creo. Ya... ¡Hoy oh, por un punto! Bueno, no había como ganarle entonces. No había como ganarle. Bueno muchachos, ¿qué puedo decirles? Este masito es una maravilla la verdad, he podido ganar incluso hasta 8 cubitos en algunas partidas, la verdad es todo bastante bueno, no es que tampoco sea pues una cosa perfecta donde vas a ganar el 100% de las veces, pero he escuchado de gente que ha venido al chat a decirme incluso que utilizando este mazo han llegado a rango infinito, les ha ido bastante bien, es un mazo la verdad bastante bueno, es un mazo bastante sólido, ya les dije cuáles son sus puntos flacos al inicio del video, pero es un mazo que de todas maneras, si eres amante del Patriot la verdad, si eres amante de jugar ese tipo de, de estilo de juego Patriot es algo que te va a gustar mucho porque esta variación la verdad que tiene el arquetipo de Patriot acá está bastante bonita y de repente tal vez te sentías aburrido estar jugando todo el rato con Ultron y acá tienes otra alternativa de poder jugar Patriot y jugarlo la verdad bastante genial pero bueno si tienes cualquier duda o consulta ya sabes lo puedes hacer en la descripción de este video aquí estoy esperando tus comentarios cualquier y ya sabes si cuenta y ya sabes, si tienes cualquier duda o consulta la puedes dejar aquí en la cajita de comentarios y recuerda también que estoy todas las noches de lunes a viernes haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada, el enlace lo tienes también en la descripción de este video así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti